Hola, muy buenos días, tardes o noches Hoy estamos en un nuevo juego para el canal Y hoy vamos a jugar contra Toriel y Matt Dummy. En un juego llamado Battle Tail Próximamente en cada capítulo posiblemente juegue dos o tres cada uno Pero creo que van a ser unos cuantos capítulos de estos Así que comencemos Chicos, acabo de darme cuenta Que no estaba grabando Y ya le había quitado la mitad de vida Nada más, es de que los También, los ataques son demasiado Repetitivos, no hay ataques Muy fuertes, como que digamos nada más, No me ha quitado ni una sola vida De las 200 que tengo Cada ataque quita 20 Ya lo he comprobado Como ese es uno Y ya le había quitado la vida Ese es otro, que ese es uno de los chungos O de los difíciles como ustedes quieran decirle. Ese también es otro. Nada más para enseñarle los ataques. Porque es muy repetitivo. Y además es muy fácil. Así que no quería aburrirlos. Ese es otro aún. Tiene unos 5 o 6 ataques. Son demasiado repetitivos. Van como en línea. Ahora sí. Otra vez se ve. De que se repiten demasiado. Demasiado. De verdad se repiten como eso. Ven. Mira. Aquí está, miren. Nunca voy a perder contra esta, es demasiado fácil, ya lo estoy diciendo y cuando ahorita me va a dar un golpe por andar diciendo que es demasiado fácil. No, no me dio ningún por golpe y Smart es Madumi. Es uno de dos calaveras de esas y no le hice daño. Folly folly folly. Cada vez que tú atacas... Nunca, mi cuerpo... Soy un... ¿Eh? Espera. ¿Eh? A ver... Y entonces, ¿cómo la ataco? Pues haciendo esto... Toma, toma... toma. <ríe> Miren dónde están aportando sus ataques... Oye, tú... Olvida que dije... Algo de los ataques mágicos <risa> voy, a de, voy a derrotarte y voy a tomar tu alma No, gracias, mi alma no es muy buena como que digamos Gracias, no se la quiero vender a nadie Tomen Hace 10 de daño, así que no me debo de preocupar tanto Ya se empezó a mover ¿Por qué te mueves? ¿Me tienes miedo o qué? 100. <risa> Todo el daño que le estoy haciendo. Si este video nada más dura 5 minutos, voy a jugar contra el 100. Ah, no, no sé qué dijo. Dijo algo sobre una, una tienda. O algo así. Pues yo le estoy haciendo mucho daño. No sé cómo. A ver, señor. Señora. No sé cuál es tu género. Y no me importa. Yo te voy a matar aún así. Ahí está solo busco un espejo, pues simplemente cómpratelo en la tienda de espejos y ya, no me, no, no, es necesario que me ataque, ¿no? gracias, a ver, no quiero usar curas, como sea, como sea, como sea, acaba de decir, pues si son, si son tus opiniones, no son las mías, no le estoy dando, no sé qué significa eso, a ver, está así eso fue injusto. Pim, pim. A ver. Ya le queda la mitad de vida. Y eso que se está moviendo bien chido. ¿Está bailando la macarena o qué? A ver. Es que no le apunto bien. No le doy. Esto se va a hacer muy largo. Uy. Qué suerte que no me puse. En... Ahí está. Denle. Tome. Dos. A ver, ya, muérete. Eh, no, no quiero. No, no quiero. Ay, chale. <ríe> llevo 10 golpes receptados. No sé qué significa pitiful. food. A ver. Apunta, apunta. Sí, ya le llevo la mitad de vida. Tomar esto, nada. Uy, ahí está. Doble ataque. Ahí está. Ah, foolish, que significa trampa, trampa, trampa. Creo que significa eso. Ay, no. Ese, esas cosas aparecen al último. Y la mayoría de sus ataques son esos. A los que parecen cohetes. Ahí está. 100. Me conformo con eso Ay no manches Ataca con nosotros No con esos Ahí está 200 80 de vida Ya me estoy poniendo nervioso Porque con eso de vida es muy, Soy demasiado débil con eso de vida A ver Ya le queda también poca vida a él Y además estoy jugando en modo normal No estoy jugando ningún modo fácil Ni nada Estoy jugando modo normal no estoy jugando en modo fácil, así que es mucho más difícil, te hace mucho más daño. Y sobre todo tienes menos vida. ¿Ya? ¿Ya te puedes morir? Aunque en realidad no te puedes morir. <risa> me curo porque... ¡Ey! Que no me deben de disparar a mí. Ustedes son despedidos. Todos van a ser reemplazados Ahora tú va, vas a ver mi Verdad oh, perdón. Mm, mm, No sé qué diga Pero <ríe> Dom, mi bots Muñecos robots ¡La hago así ya? Ni un pum sí, No le hice casi nada Intenten de nuevo No me van a dar ah, Tal vez sí <ríe> Ahí está ¡No! Se me fueron todos para otro lado No manches Ustedes son asquerosos Creo que dijo eso a ver. ¡Corre! Oh, oh, oh. ¡Pobrecito! Le hice bien harto daño ¡Ahí está! ¡Ataquen! ¡Tum! Ahora sí le estoy haciendo bien harto daño No pensaba que le iba a hacer tanto A ver, esto esto, esto, esto, esto, estos me gustan más, los de robot son más fáciles de controlar. O eso yo creo. Casi no le doy. ¿Qué están haciendo? Ahí está uno. Ahí está dos. uno de vida, le queda uno de vida, le queda uno de vida, ahí está, siguen ladando, ya ya se murió, ahí está, no puede ser, esos son... chicos son peores que los otros, ¿qué importa, qué importa, qué importa, no necesito amigos, si sí, tengo cuchillos, nada más meter hasta uno, eh... <risa> Eso fue decepcionante Estoy fuera de cuchillo <risa> No importa Tú no puedes herirme y yo sí puedo Ya, eso, es, eso apesta, ¿no? A ver Sí sé que yo no te puedo herir Pero yo sí te puedo herir con tus ataques Bueno, chicos Aquí termina el video Tristemente para ver la segunda y tercera parte posiblemente dejen su gran like, suscríbanse y seis visualizaciones para la siguiente parte. Así que adiós.